señalar en primer lugar que el impuesto a las ganancias al ser un impuesto de carácter nacional es justamente la nación quien fija las alícuotas y las características del impuesto. En este sentido eh, la provincia actúa como un mero agente de retención del impuesto lo mismo que sucede en todas y cada una de las empresas que aplican para, para sus trabajadores en determinados niveles salariales las, las retenciones. Decir además de ello que en el espacio de diálogo que tenemos constituido con los, con los gremios, particularmente los gremios de la Administración Central y los gremios que nuclean al sector docente, hemos tenido reuniones de las, de las comisiones técnicas ...salariales respectivas para analizar la, la situación. Ellos han presentado algunos casos que, que fueron llevados a, a los gremios... Con, ...con estas retenciones para ser analizados. Todos y cada uno de los casos que fueron analizados eh, han dado como resultado... Que, ...que la aplicación ha sido correcta. Eh, de forma tal que allí digamos, hay un obrar ajustado a la legalidad eh, por parte de la provincia... Eh, ...vamos a seguir en, en conversaciones... ...nosotros tenemos previsto para el primero de diciembre... ...retomar la discusión eh, paritaria... ...allí digamos eh, ir sabiendo de antemano... ...y tener las conversaciones correspondientes con, con los gremios... ...para lo que puede ser el impacto que vaya teniendo... ...este impuesto en el, en el salario de los trabajadores... ...señalar además que de acuerdo a lo que se dispuso también en el orden federal, a partir de la liquidación de los salarios del mes de noviembre, el piso de ganancias va a subir, hoy está fijado en 280 mil pesos y a partir de este mes de noviembre va a ser de mil con lo cual allí el, el impacto debería, debería ser menor, digamos. Pero eh, la intención en este caso es... Eh, en primer lugar, aclarar la función que cumple la provincia como agente de retención y en segundo lugar, aclarar que de acuerdo a las conversaciones y al trabajo que tuvimos en comisiones técnicas con los gremios de la administración y del sector docente no se han eh, detectado incorrecciones o malas liquidaciones por parte de la provincia.